Voy para allá, voy para el agua. Esto sí que es un final bueno, feliz. El, el país, el país te está viendo, eh. Señores, Melvin aparentemente tiene calor sí. tiene, Nosotros tenemos un poquito como de frío aquí Porque estamos bien con él Pero allá afuera aparentemente hay calor Y en esa zona Melvin se está preparando Melvin Melvin ya Melvin está dando ejemplo de que esto es en vivo ¿En hey, serio Melvin? Bueno, ah, ale... pero en Bermuda y todo, mira oh. Ari Mendi aprende huepa pero muy bien, se está refrescando, Melvin. Me imagino que Ey. se aseguró que por ahí había socorristas. Claro, sí. claro, si excelente. va bye, bye, Melvin. Ahí está Señor, Melvin desde Señor, un reportaje de con un final feliz. Se el hombre. Quisiera bueno yo hacer de eso. Semana Santa. Ay, nosotros, yo creo que vamos para no, la el calle. Lo del año que no, viene, años, si estamos aquí, es, bueno, es para la calle. Yo lo dije ayer y tú lo viste. Yo creo que no conviene más irnos a la calle. Claro, porque hay mucho claro. que se goza ahí. Mira bueno, a la productora diciendo que también, siga para claro, la calle. Aquí también, porque aquí también. no nos podemos quejar, señores, la producción. Que está a cargo acá de Giovanni Paulino, nos trata muy bien. De hecho, en la pausa, señores, nos van a engordar porque eh, recarga, recargamos energía, ¿sí o no? Definitivamente, un lujo ¿Y trabajar y con Giovanni Paulino. Y qué linda manera que sea alimentando sí, ¿no? sí, y sí. eso es gracias a Telenor y Giovanni Paulino. Excelente que nos den ese trato. Después sí. de ese chapuzón de, de Melvin Elvis, hay un compañero que está seco, que no ha podido entrar al agua. Ah, ¿Ese cuál no? es?